En nuestro país... ...que tengan la seguridad... ...como apenas lo demostramos... ...en el paso fronterizo... ...contaría con una resistencia... ...feroz, total... ...del pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...porque Venezuela... ...sí tiene quien la defienda... ...Venezuela sí tiene quien la ame... ...quien la quiera... ...tiene Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...tiene pueblo patriota... ...para defenderla... ...en cada palmo del territorio... ...vamos a ver este video... Aquí está señalado como video número 5 para que ustedes vean qué traía la trampa con que pretendían ingresar ilegalmente a Venezuela. Adelante. Encontramos las gandolas que supuestamente ayuda humanitaria. Vemos que la mitad de la gandola es material para fomentar las guarimbas, ya que traen pitos, cables, máscara antigas... Esclavos. Es no, que no, iba abriendo y va consiguiendo locura. Es que la foto no es tipo de esta noche. Cantidad de pito. ¿Cómo no tenemos que no te quitar gente que está paga? ¿No? Ay, Ahora claro, ¿eh? si que la la Es que iba abriendo y iba consiguiendo locura. Es que la foto no es el tipo ahí están pito. Una cantidad de pito. <tose> Bueno, esto es lo que tenemos Ahí está ese video No es el mejor video Había uno mucho, mucho mejor